En breve, las últimas noticias relacionadas a las neurociencias hoy, 17 de octubre. La esquizofrenia podría aumentar el riesgo de padecer demencia. Investigadores en Londres publicaron una revisión Basados en la evidencia y metaanálisis, donde mostraron que padecer trastornos psicóticos parecen tener una mayor relación con la demencia en comparación con otras enfermedades del sistema nervioso como la depresión. En palabras de la autora, señala que esta evidencia debe impactar en el cuidado de la salud mental en la vida, ya que eso podría prevenir la demencia. Mariachis traen recuerdos en pacientes con Alzheimer. Un centro dedicado al Alzheimer en México le dio un toque especial a la musicoterapia, especialmente mexicano, cambiando canciones clásicas de solistas por un mariachi. Esto animó a todos sus beneficiarios. En palabras de su directora, expresó los beneficios que tiene en los pacientes recibir esa terapia, y una beneficiaria comentó, «Me da mucha tristeza porque recuerdo a mi esposo, pero aparte escucho la música con alegría porque me trae recuerdos que me hacen muy feliz».